Thank you. Ah, necesitamos comida y sí, bebida. Sí, sí. Amén. Pero, si entiendes espiritualmente, ¿qué significa la carne del tío del hombre y sangre del tío del hombre? Podemos entender bien. primero, comer la carne del tío del hombre. ¿Qué significa? Quiero compartir. Puede ser sencillo, pero muy importante. Esto, necesitamos alimentar. Padre, oh, oh, mi Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, mi Padre, Padre, mi Padre, mi Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Padre, Amén. Doy testimonio al Señor para la gloria de Dios. Eh, yo surgió desde el inicio crónica que con mi vida. Y la noche ella recibió sanidad en sus brazos, poder levantarlos, hacer lo que no hacía, y también en la parte de la cervical. A Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ella tenía fiebre, temperatura, y tenía los labios hinchados. Después que el pastor oró, ella recibió eh, sanidad sobre la fiebre y también se deshinchó la cara que tenía hinchada. Y es el papá y por eso está que tratado. a Dios! ¡Gloria a Dios! Tenía problemas de estrés, exceso de estrés porque es docente. Y entonces todas esas cosas le trajo consecuencias, estrés, dolores en cervical, la columna, traía dolores en las caderas, y entonces tenía los pies como calambres. Y, y en la cabeza tenía también como si estuviera embotada entonces eh, ella sufría, de, de, sufría de, como de mareos ¿no? Así. y después de la oración del pastor ella recibió esa sanidad ella se, se sintió fortalecida y ahora entonces de ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tenía el ojo como, como de, de fuera de órbita me dijeron y no me encontraban que era lo que venía después eh, me oró el pastor Jean y y como que se acomodó ya en su, en su cavidad. Mm. Como que me quedó igual al otro. Ah, como un dolor de... Eh, como un cansancio. Ese. Cansancio. Ah. Como mucho cansancio cuando uno mira mucho tele así o, o mucho celular o algo así como mm. muy cansado. Ah. Muy cansajando. ¿Qué tiempo ha sufrido eso? Y como dos años y dos medio. Dos años. Por ah, gloria, a Dios. gloria a Dios. ¿Quién le ha hecho eso? Jesús. Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios. Villa, la verdad que ha sido de gran bendición para esta noche, y para toda la congregación. El mensaje ha sido muy, muy lindo, muy sencillo. Y Estoy muy contento, muy agradecido al pastor David, eh, al reverendo Martín Alba. Que, bueno, como apóstol de la Iglesia, en nombre es Sergio Zapata y del Ministerio de Iglesia Jesús de aquí de Provincio Varela y las puertas están abiertas siempre para el Marmín y una gran bendición para todos. ¿eh? Los bendigo en el nombre de Jesús y que sean todos alcanzados por el mensaje de esta noche que está siendo transmitido para ustedes. Amén.